Eh, hola chiquillos, nos encontramos con este eh, tercer capítulo ya, de Gris. Y No, no, no, no, no, nueva partida no, continuar. Nos habíamos quedado en el final de la zona verde. Eh, y creo que inicio de la zona azul. Para... Para desbloquear otro poder, creo. A ver con el tema con el agua... O algo así, creo que nos volvamos medusa. De estas, de esto yo solamente tengo tres recuerdos. ¿Ahora hmm. tengo que venir para acá o no? no? No, no, de acá venimos. Claro, claro. A pesar de que lo estoy grabando en el mismo día, el capítulo anterior, eh, me tomé una pausa, para hacer mis cosas. A ver... Creo que aquí tenemos que irnos más al subterráneo. Claro, de esto no nos faltó solo uno. Dios mío, los recuerdos no los pude bloquear todos. Aquí no hay paso. creo que es por acá la cosa sí sí sí sí la tortuga está la tortuga no va a... nos marca el, el, la, esta zona La zona del árbol no como vieron no nos faltaron cuatro cuatro recuerdos y yo pensaba que se, se me había ido uno solamente pero... pero más de los que yo pensaba ok sí, parte subterránea <coughs> Perdón, chiquillos. A ver. bichito por todos lados. Eh, creo que aquí solamente ir avanzando. ¿eh? Bien. Es la forma de hundirnos más... Volviendo a los cuadrados. Hay un árbol de agua. Súper normal. ¿Qué hacer con esto? Ah, ya. Tiramos. sube aquí, vamos creo que aquí subimos básicamente para ah, llegar hasta abajo pero no creo que hay que saltar con doble salto desde arriba en aquí doble salto hasta es lo que más llegamos y peo aquí tranquilizante la música dan como ganas de solamente escuchar eso a ver doble salto aquí hay algo, no es que, ¿es que eh, jugando ahora Creo que me acuerdo bien poco de todas las cosas que tenía el juego. Ah. Creo que aquí hay que avanzar, porque aún no tenemos el poder. Caminando sobre los... Sobre estas... honguitos callampas. <ríe> que a Canchile se le dice callampa esto. Yo no sé si sea un ¿eh? Voy a llegar hasta aquí. Vamos. Parkour. Aquí. Uh, había, aquí... Había que hacer algo para quedar Eso... Sé sí que no las tengo todas... La, lo recuerdo y todo, pero igual quiero... Ver todos los que... De los que me acuerden... Sí, hubieron varios de los que no... Perdón. Vamos... hoy con el sonido que pegó, cuando le va pegando las campanitas. Las esporas. Aquí lo que tenemos que hacer es encontrar ese poder. y ahí poder... Eh... ...de bloquear estos lugares de... ...por ejemplo ahí no podíamos avanzar... ...ese río ni ese abajo... ...porque nos falta el poder... ...vamos... Vamos por aquí... ...guacho... a la... ...el salto era tengo que saltar y convertirme en piedra ahora. Bien. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Nice. Vamos por aquí. Aquí está el poder. Dime que está aquí, está el poder. Tengo que conseguir primero la estrellita ah. como son como hielo cristales claro está creo que aquí se hacía esto claro Lo puedo saltar encima de esto nice. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! Ya, eso hay que hacer. Hay que ponerlo aquí. Vamos. Perfecto. Que si abrimos lo que está aquí arriba. Sí, sí. Vamos. Ah, creo que el, al otro lado también hay que hacer algo similar con el tema este de que nos convierte en hielo. Nos congela. Y estamos cerca de conseguir el poder de esta zona. Estamos encima de nosotros mismos. Perfecto. Pero con un doble salto debería llegar, sí. Nice. por el agua, que antes no lo tenía. Nice. Como un doble salto, pero en el agua. Claro. Ah, no. Se nos desbloquea toda esta zona. ¿Y algo que no? Que aquí había algo, pero no sé qué. Por este lado, aquí, aquí, aquí, aquí, no, para este lado, cierto, sí. esta pelotita creo que aquí había que, que saltar o hacerlo lo más rápido posible para llegar antes que ah no no no tenemos que quedarnos aquí ya bien tenemos que quedarnos ahí mismo y yo dije que me iba a quedar aquí para pensar que lo que había que hacer y era lo que había que hacer y para acudir escuchar... Ya. ¿De ¿Cómo llegamos ahí? Por atrás. ¿Qué va aquí nice. abajo cierto ya como aquí volvemos a la misma zona vamos a intentar conseguir ese recuerdo vale ah con esto con esto con esto y saltar a full hacia arriba carito de nuevo no sé si es aquí parece que es por acá ¿Vamos? ahí está por acá arriba tomamos el. No recuerdo este que estaba intentando con... A ver si puedes venir por mí. Nice. ¿Pero como salgo de aquí? Por aquí. Vamos. A ver, tenemos que ir por... Por abajo. O por la izquierda. Tengo cuatro, me faltan dos Cuatro, me faltan dos Por aquí no puedo usar Ah, ah sí, esto me acuerdo, me acuerdo harto Me quedé picado bastante o Seguramente Como lo salto la agüita y eso alcanza los pajaritos ¡Oh! <ríe> ya esto es lo que cuesta ah, no no es que cueste pero no lo saca de la primera corre faltando solo uno. Una estrellita Vamos a más este lado. Vamos. A ver cómo era este? El agua. ¿No podemos pasar por aquí? Tengo que pasar por arriba, vamos a usar estos pajaritos, pajaritos, claro, claro, claro, ahora me dedico a... ahora me acuerdo, que dar toda la vuelta. Y ocupar los mismos pajaritos que se volvieron a su sitio, pero por este lado. Y ahorita vas por el centro, yo creo que puedes pasar. buscar estos pajaritos de nuevo corre hasta ahora los tengo completos La tortuga. se me había perdido la tortuga esta piedra es una tortuga Ahí está está en toda la panza pero, pero, pero creo que aquí hay un hay que avanzar con la tortuga vamos para este lado Ver aquí, aquí. Esta es una, una parte secreta, como el tema de la depresión. Si llegamos aquí, nos da un logro que se llama depresión. ¿Dónde ¿No está la tortuga? Aquí, seguir avanzando, sí sí sí, seguir avanzando aquí tengo que pasar por la estatua pero no sé cómo aquí está aquí está aquí está, aquí está. por otro lado la arquitectura moderna o antigua no tenemos que hacer aquí soltar por aquí porque aquí se desbloquea otra zona ¿eh? bastante contemplativo los, los escenarios cuando, cuando hace esto ¿eh? creo que ahora desbloqueamos el amarillo si no me equivoco no el azul Claro, la marina. Pero y ahora nos puedo mostrar cosas que estaban ocultas. Para cantar. El B es para cantar, pero no, ten no tenemos el canto todavía. Si ya en el final. No estoy haciendo nada. Ahí saltó seguramente con esos pajaritos. Voy a ir saltando. Aquí hay otro logro que tienes que evitar que te muerda la... el bicho este. Si te muerde, hace como una voltereta, así que... Ese voltereta es porque te mordió. No me mordió todavía. Nice. Oh, me mordió. Me mordió. Bueno, el logro ya lo tengo, pero eso hay que hacer: preocuparse, saberte el timing para que no te muerde. a Seguir dando de que no me por corre. Nice. Aquí no, aquí no se vuelve medio, se acertó. Oh, qué negro, todo. ¿Para dónde voy? ¿No era una medusa? Estas son medusas. Esa era una anguila. Ahí está la gusta. Anguila. Sorry, sorrí. Para los amantes de criaturas marinas. Me duele la cabeza de una forma, loco. A ver, creo que aquí había un recuerdo, pero no recuerdo. <ríe> Voy a estar todo el rato con el juego de palabras. No recuerdo bien dónde están. A ver, Por acá todo. Creo que ya me lo pasé. ¿eh? Creo que ya me lo pasé. Bueno, ahí había un recuerdo chico Y me lo perdí Aquí tenemos que tener cuidado Con la, con la anguila esta medusa. Mira, me mordió Eso que estaba pendiente ¿eh? Mira, de no que Te querer que no me muerda nunca Me terminó mordiendo como tres veces que es difícil saberse los tiempos porque como, si se fijan a veces muerdes de una y a veces como que abres solo la boca y te hace saltar y pierdes tiempo vamos a correr oh, vamos a morir, no. Ah. No, viene la tortuga, viejo la tortuguita por eso era el jefe del boss, o sea, el jefe de la.. de la zona. Ahora en abstracción no sé, ¿qué podría ser ...esto... amigos que le ayudaron a superar su, su. su drama? Y obviamente la parte oscura, esta anguila, un pájaro negro, que se vuelve a da dar la impresión de que es.. Eh, estados de ánimo por lo que ella pasó. Uy, había que ir para arriba, ¿no? Mierda. Y arriba hay otro recuerdo. No me acuerdo de esto. ¿Qué onda? Claro, aquí llegamos al centro. Pero desde otro lado. Ya tenemos que llegar al, al templo central Para dejar La zona hasta aquí Vamos, pero parece que estoy bien, sí Cuando se prendió todo esto? Acá Nice. Vamos, vamos. Se ve terrible oscuro, loco. Esta canción me gusta también. Tiene un poquito de oscuridad. Vamos. Aquí no sé lo que hay que hacer. a ah, irnos por acá. Vamos a saltar aquí. Ya, perfect. perfecto. Uy, casi. Casi, casi quieren barro. Por aquí, por aquí ya. ¿Pasó por aquí o no? Espérate que te. Quité? Ahí está. Uh, ok, hay que darle aquí. como la parte del inicio pero no están todos estos templos vamos a saltar ese cubo saltar ese cubito vamos así si podía saltar y decía pero por qué va tan lento Claro, si yo no estaba saltando. puede seguir subiendo. Y nos encontramos con el centro del templo. Ok. Desbloqueamos la zona azul esta vez. Y comenzamos con la zona amarilla. Ya lo dejamos para el próximo capítulo que ese va a ser el final, que esta serie no es muy larga, es un juego bastante cortito y, y muy hermoso por, por lo demás. Dale like si te gustó, suscríbete si no estás suscrito, dale la campanita, eh, comenta algo para hatearme o, o darme apoyo, decirme algo, oye, ¿se te olvidó esto porque, se, porque no saltaste en tal parte? Me vendría bastante bien. Y nos vemos en el siguiente todo